y soy directora de proyectos audiovisuales eh, la verdad es que en toda mi carrera pues la verdad es que he trabajado en diferentes ámbitos he estado trabajando durante muchos años en televisión primero como periodista porque me licencié en periodismo eh, reportera, presentadora de televisión en diferentes programas eh, tanto en la televisión pública de las Islas Baleares como también trabajando en Madrid, en Televisión Española, en Telemadrid o en Gol Televisión en Barcelona y, y, bueno, y de ahí pues, bueno, me, he, me he derivado un poco pues, a la realización de, de documentales y ahora mismo pues, bueno, estoy centrada en, en dirigir y en guionizar películas documentales y también me estoy introduciendo un poco en lo que es la ficción Al final uno empieza donde le dan trabajo, entonces bueno, uno va cogiendo di diferentes oportunidades y yo creo que no es la carrera la que te dice, a no ser que tú tengas una vocación clara hacia lo que tú quieres hacer, no fue mi caso, yo fui probando cosas diferentes, tuve la suerte de tocar muchísimos palos, yo empecé a, en informativos, claro, yo soy una persona muy creativa, vi que los informativos pues en mi caso pues bueno... Mmm, no daba todo lo que yo podía dar porque al final era dar información pura y dura, que por un lado sí que me gustaba porque la inmediatez de poder dar una noticia, pues bueno, eso también me, me ponía y me gustaba mucho. Pero bueno, sobre todo el lado de la creatividad, pues necesitaba algo diferente. Entonces luego, pues bueno, salté a programas, luego en programas, pues bueno, al final es un poco una cosa más encorsetada, hasta que di, pues bueno, con la oportunidad de un día poder mmm, estar en un programa de documentales y ya al final ahí es donde tú puedes sacar más tu, tu vena creativa, porque al final, bueno, documental muestras la realidad, pero al final es la realidad como tú la ves, ¿no? Y, y bueno, opté por ese camino y, y tuve la suerte de entrar en él, al final, ya te digo, eh, la vida te va poniendo en los diferentes caminos y tú vas viendo un poco qué es, qué es lo que va más contigo y lo que no, y al final, pues bueno, ya te digo, yo llevo 15 años trabajando, estuve como 5, 6, 7 años presentando delante de las cámaras, y al final, pues bueno, a mí es que lo que me gustaba era estar detrás de ellas y poder dirigir, el poder montar. Yo soy autodidacta, o sea, nunca estudié eh, cámara y al final pues yo con la crisis hace siete años eh, me quedé sin trabajo y entonces me compré una cámara, empecé siempre me gustó la fotografía y, y bueno, empecé a grabar mis propios vídeos, empecé a montarlos yo y, y bueno, una cosa llevó a la otra y mira, al final está bien porque controlas diferentes temáticas, yo creo que también al final para acabar dirigiendo algo tienes que saber un poco de todo, ¿no? tienes que saber un poco de periodismo, eh, entiendo un poco de fotografía, de realización, que sí que hice un curso de técnico en realización audiovisual, y bueno, pues un poco eso. Más que la pandemia, en los últimos años yo creo que ha cambiado mucho el sector audiovisual, no por y, y a peor... Pero no por el culpa de la pandemia, sino por, la, por el tema de las redes sociales. Al final, eh, antes, o sea, ahora cualquiera puede coger el móvil y ya no solo... Primero el Twitter, dar información, información es decir, hemos pasado de... O sea, el periodista hoy en día está como en una profesión un poco denigrada. O sea, al final, todo el mundo se cree periodista y eso es un problema creo que bastante serio la gente a la hora de buscar información no sabe dónde la tiene que buscar porque todo es información, pero realmente no sabe si es lo que es verdad y lo que no. Y en la parte audiovisual un poco igual. Todo el mundo se cree que con un móvil puede hacer vídeos, puede hacer fotos, puede contar historias. Y sí, lo puede hacer, pero al final a veces es un poco peligroso, ¿no? Porque hay mucho intrusismo y, y bueno, a veces la gente se conforma con poco. Y veo que a veces, muchas veces, pues bueno, antes para hacer, por ejemplo, vídeos de publicidad para empresas, eh, te contrataban y te pagaban más, ahora pues dicen, ah, pues no, hacemos un vídeo no quiero decir más cut, pero más sencillo y, y le quitan a veces importancia a las cosas que realmente las tienen entonces creo que eso mmm, va mucho en detrimento de nuestra profesión pero no la pandemia en general, digo ya te digo, con el tema de la aparición de las redes sociales, Twitter, Instagram Facebook, eso ha hecho mucho daño a nivel... Uh, tema de dinero siempre hay problemas O sea, al final uno lidia con el presupuesto Luego uno quiere dar lo mejor de sí mismo Y entonces, bueno, al final pues miras a otro lado Trabajas 20 horas al día Cuando en teoría tienes que haber 8 Pero eso te da igual porque eres un entusiasta Así que lidiar con presupuestos eso siempre Pero el trabajo que a nivel emocional a mí me ha, más me... Me llenó gratis, Me llenó porque al final fue una cosa muy dura Aquí en Baleares hace un par de años eh, hubo una torrentada que se inundó un pueblo de, de San Llorenz que es un pueblo de interior de Mallorca entonces, eh, bueno, murieron 10 personas eh, hubo unas lluvias muy fuertes y el torrente se inundó y el, para los que no son de aquí pues bueno, es que es un pueblo de interior que nadie se esperaba y entonces había agua que sobrepasaba hasta los dos pisos murieron 10 personas, como te decía y además, bueno, eso generó un trauma psicológico al todo el pueblo pues brutal, ¿no? porque... La gente estuvo en los tejados temiendo por su vida, muchos perdieron sus casas. Entonces, eh, ahí me encargaron dirigir un documental sobre lo que había pasado allí. Yo nunca había estado en el pueblo, en San Llorens. Nosotros llegamos allí dos semanas después de lo que había sucedido. Y ahí no había agua, estaba todo seco. Pero lo que había dejado la torrentada, a mí me marcó por vida, la verdad. El eh, poder estar con aquellas personas, entrevistarlas. Estuvimos un mes trabajando duramente allí. Y a mí me tocó mucho a nivel emocional porque, claro, eh, estaba ahí la delgada línea entre no sobrepasarte, eh, no parecer sensacionalista, el contar los hechos tal y como eran, pero bueno, al final ellos decían que contáramos cómo habían vivido esa realidad y que no fueran olvidados. Y algo totalmente diferente... Y, y cañero y diferente y que me gustó mucho, pues eh, fue, el, fue y es el primer y único corta, cortometraje que, que he dirigido y he realizado, que se llama Bernie, que esto nos pidió en plena pandemia, que mm, eh, la Film Commission de las Islas Baleares, pues bueno, eh, organizó un concurso para que los que estábamos parados bueno, eh, pudiéramos participar en él. Y, y nada, con cuatro amigos que estábamos ya, que estábamos todos encerrados con ganas de, de hacer algo, pues bueno, nos juntamos y escribí el guión y e hicimos Bernie, y la verdad es que fue una historia un poco disparatada y loca sobre, sobre Bernie, que, que bueno, eh, él se toma la pandemia y el encierro de una manera bastante particular, que a veces nos recuerda a muchos actos que hicimos nosotros, pero bueno, es un poco de giro de tuerca, y la verdad es que la realización fue bastante divertida, diferente, un poco agresivo y tal, y, y me gustó mucho Algo diferente y, y la verdad es que quedamos segundos, o sea que muy bien Se presentaron cerca de 70 proyectos Y la verdad es que muy contenta con eso Porque ya te digo, es algo Nunca había hecho un, un corto y, y muy contenta no va, a ser el, no va a ser el único Haré más, estoy escribiendo Así que a ver si salen yo soy un alma libre <ríe> eh, necesito al final cuando yo hago un proyecto televisivo me implico muchísimo, eh, estoy a lo mejor cuatro meses, cinco a full cuando hacemos un documental o, o un poco más bueno, desgraciadamente me gustaría dedicarle más tiempo, pero los tiempos en televisión cuando te encargan algo pues tienes que hacerlo en poco tiempo y, y luego bueno estoy parada durante un tiempo, pienso en mis proyectos, a veces me llaman y me contratan para dirigir algún proyecto ya sea eh, para publicidad empresarial o, o algún programa para televisión determinado y, y cuando no, pues intento yo escribir mis historias y buscar ayudas, que eso también es muy difícil, pero bueno, mmm, ese es el mundo en el que hay que lidiar, pero bueno, como tengo dos niños pequeños también me va bien, Quiero decir cuando estoy temporadas sin trabajar estoy con ellos, que trabajo más estando en casa que cuando no lo estoy y, y bueno, y, y en esas estamos. Bueno, hice, por ejemplo, bueno, a ver, lo que me gustaba también, bueno, yo que sé, estuve presentando un programa de viajes, que eso me encantó, y estuve durante dos meses, bueno, no, dos meses, no, un mes, estuve en un barco de 18 metros de eslora, que era la, la bomba, eh, dando la vuelta a las Islas Baleares y conociendo gente del mar, eso fue una maravilla, porque conocía a casa mucha gente diversa y diferente, eso estaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, no, no, no podías profundizar, porque cada día era un sitio distinto. Pero bueno, eso estaba, eso estaba guay de hacer entrevistas eh, a la gente. Eso, eso quizás lo echo de menos. Pero bueno, cuando hago documentales también entrevisto a la, a la gente. Es que al final es lo que más me gusta. Mira, las ganas, tener ganas, ganas de hacer cosas y ganas de trabajar. Eso es lo más importante. Muchas veces, a veces vienen becarios con nosotros a trabajar, que algunos muy, muy bien y muy guay, pero hay otros que miran el reloj a ver cuándo se van a casa, eso no puede ser, con 19, con 20, con 21, con 26, no sé, yo miro el reloj ahora, que tengo 42 y tengo niños en casa, pero antes nunca miraba el reloj, y al final es la pasión y las ganas que tienes por hacer las cosas por lo que te gusta, que entonces al final conseguirás lo que quieres, y a mí eso me ha Sí. de que hay precariedad, pero la ha habido siempre, y cada, sí que es verdad ahora lo que te contaba antes, que la cosa está más difícil, pero bueno, quizás hace años también lo estaba. yo creo que con ilusión y con ganas, al final la recompensa llega y, y que cada uno tiene su sitio. Eso también lo creo. Que, no sé, al final es la ilusión. Yo siempre he tenido ilusión por hacer las cosas y cuando... He disfrutado muchísimo, es que he tenido muchísima suerte, pero también lo he pasado muy mal. Y, y es verdad, hay trabajos en los que he tenido algún que otro jefe... Uh, bastante duro de aguantar eh, a veces he pensado ostras esto no es lo mío no se me da bien no me gusta pero he seguido y, y luego pues a lo mejor se me cerraba una puerta y se me abría otra y era mucho mejor o sea es que no sé y lo guay de, de estudiar comunicación audiovisual es que, es que puedes hacer muchas cosas